Oh baby her, Cierra mi music, si, si, si, si Oh baby, baby, baby Oh Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Maybe Quieres pon... Si, sí, ya ven, ven, que yo consigo tengo todo improvisado, sé que no soy bueno para ti, pero te voy a hacer feliz, no como ese otro tipo, vente conmigo, conmigo, tengo todo improvisado, be. tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, la poesía improvisada, sé que te gusta improvisar, todo te gusta improvisado, vente, vente, vente mami, vente, vente, vente mami. Que tengo todo improvisado, vente, vente, vente, mami. Tengo todo improvisado, sé que te va a encantar. Toda la cosa improvisada, vente, vente, vente, mami. Tengo todo improvisado, en sé que te va a encantar. Esta música lenta, vente, vente, vente, mami. Sé que tengo que tener Sé que tienes improvisado. Todo lo que vas a decir. Vente, vente, vente, vente. Tengo todo improvisado, sé que te gusta el improvisado. Sé que te gusta improvisado Oh, baby, baby, baby, jeje Sé que te gusta lo improvisado Te gusta la poesía Yo sé que te gusta Sé que te encanta y más Más te gusta cuando Cuando yo la improviso Cuando la improviso y te encanta Fuchihu. Te encanta demasiado Más cuando yo la improviso tengo todo improvisado, 20, 20 tengo todo, tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, tengo todo improvisando, estoy improvisando, tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, tengo, improvisado. tengo todo improvisado, tengo todo improvisando, improvisando, tengo todo improvisando. Improvisando, tengo todo improvisando, improvisando, tengo todo improvisando, tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, tengo todo, tengo todo, tengo todo, tengo todo improvisado, tengo todo improvisado, vente mamita que aquí tú nunca vas a ser triste vente Mari, tengo todo improvisado sé que te gusta y te encanta, de like, que te encanta lo improviso. vente, vente, tengo, tengo ya estoy improvisando, oh, sé que te encanta pues así que así, conmigo baby, baby, baby, baby, Cierra oh, Sierra Music baby, improvisado, improvisando a un record, Sierra Music, baby